definitiva es lo que nos han confirmado hace minutos nada más eh, después de este terrible accidente que se dio antes de ayer en horas de la siesta y que lamentablemente se lleva la vida de una joven estudiante de la universidad nacional de cuyo se va Lucía massman tenía 20 años era aparentemente según ha reconstruido en investigación una de las jóvenes que iba en la caja de esta camioneta que bajaba ...de la zona del, del circuito, del Challado, el lunes cerca de las 3 y media... ...que terminó volcando y que, eh, lógicamente, los jóvenes que iban en la caja... ...en la parte trasera de este vehículo fueron quienes se llevaron la peor parte... ...ya que estaban totalmente indefensos, salieron despedidos del vehículo. Eh, ya desde ayer nos informaban que el estado de salud de Lucía Massman era sumamente complicado... Eh, ella había sufrido un edema cerebral Que era por ahí un poco la lesión que más la complicaba Además de otros politraumatismos Justamente estaba internada en terapia intensiva del hospital central Había quedado intubada Incluso, incluso la, la habían operado eh, minutos o de, horas después de que ingresó al hospital central Pero bueno, ya, ya nos informaban sus propios familiares Claro Justamente de que eh, se encontraban en un delicado de salud y pedían una cadena de oración justamente sí, sí, sí. para ver si, si podían me mejorar. Lamentablemente perdió la vida en las primeras horas eh, de la jornada de hoy. Vamos a saludar a Valeria, obviamente con muchísimo dolor, estía. Este, Valeria, Valeria lamentamos profundamente la, la situación, la noticia. Es la noticia que no queríamos dar, pero que en definitiva nos, nos llega a esta confirmación. Imaginamos el difícil momento que está pasando. Hola, buen día seguro. Igualmente estamos acá pasando este momento apoyando a los padres, uh -huh. son los que son los pilares de, de esta familia. Lo único que, bueno, también queríamos agradecer mandar un mensaje a todas las personas que se acercaron y que de una manera u otra estuvieron todo el momento presente con nosotros y quienes vinieron a hacer la cadena de oración. Lamentablemente falleció en horas de la madrugada, ¿no? Sí, falleció en primeras horas de la madrugada. ¿Han tenido alguna visita, algún contacto, alguien de las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo? ¿Necesitan algo? ¿En qué les podemos ayudar en este, en este momento tan complejo? En este momento estamos eh, esperando los pasos legales a seguir. Eh, tenemos que esperar que no nos entreguen desde el Cuerpo Médico Forense para poder hacer la... El velorio, el, estamos tramitando todo lo que es el tema del sepelio porque no estaban preparados y no lo tenían. Ellos no tienen sepelio sí estamos buscando el, para poder velarlo. Valeria, ayer cuando te entrevistaba a nuestros compañeros allí en la puerta del Hospital Central, eh, vos manifestabas que creo que los padres eran que tenían que viajar de, ya, o ya estaban viajando desde Salta hacia Mendoza. Sí. No, los padres, el padre. Mi Ajá. hermana siempre estuvo presente desde el momento que mi sobrina llegó al hospital. Pero ellos son oriund oriundos de Salta. No, no, mi, mi cuñado estaba trabajando en Salta. Ah, bien. Hizo, hizo todo lo que pudo para llegar y mi sobrina lo estuvo esperando todo ese tiempo. Ella luchó para poder estar con su padre en los últimos momentos. Qué terrible, la verdad que es estremecedor lo que nos contás. Ella era estudiante de qué carrera, de... Una carrera de Universidad de Ciencias Económicas de Cuyo. Claro. Y tenían esta actividad que era extracurricular, obviamente. O sea, era una actividad transversal a la carrera. Atravesaba diferentes carreras, eso quiero decir. No tengo ni idea en la uh -huh. parte curricular, pero sí estaba programada desde la universidad la actividad. Eso es todo lo que sabemos. Valeria, respecto a esto que último que comentabas del del Cepelio, no sé si necesitan algún tipo de colaboración, hay claro. algún número que puedan aportar para la gente que nos está viendo y, y pueda ayudarlos de alguna forma. Bueno, voy a dejar mi número que soy la que está haciendo este trámite, que uh -huh. alguien tiene que estar con la cabeza un poco más fría, lógico, dos seis uno cinco sí. Sí. ochenta y bueno, ahí lo vamos a poner en pantalla, Valeria. Si nos puede repetir el número, por favor, así lo, lo ponemos rápidamente en pantalla, porque están pidiendo colaboración, obviamente, para los gastos que va a tener eh, el proceso de sepelio, eh, lo cual lamentamos profundamente. ¿Nos podrías repetir el número, Valeria, por favor? 2615-860823. 23 Bien. Eh, Valeria, nuestro acompañamiento, no nos queda mucho más que esto, desearles, este, o mejor dicho, acompañarlos en este momento tan difícil, tan triste, obviamente. Eh, la verdad que ninguno de nosotros quería dar esta noticia, no nos cuesta un montón porque sabemos que eran jóvenes que fueron a hacer una actividad deportiva y que lamentablemente se da este incidente vial que termina llevándose la vida. Eh, nuestro acompañamiento a toda la familia. Un gran abrazo. ¿Y si podés transmitir que la gente no deje llorar. De uh -huh. ...porque sí, sí. todavía está esta chica... ...sí, sí, es cierto... ...todavía está esta chica siguiendo luchando... ...y todavía la tiene esperanza... ...bien, lo hacemos por supuesto Valeria... Eh, ...te saludamos y los acompañamos... ...en este difícil momento... Dale. ...hasta luego... ...Valeria, este que es tía... ...justamente de esta joven fallecida... ...vamos a, a, a actualizar un poco más la información... ...Sebastián, recordemos... Sí, ...este claro. incidente se dio el pasado día... Lunes. ...lunes, en la tarde... ...ellos fueron a hacer una actividad... Ahora hay un tema ahí con la universidad, ¿no? Está muy en discusión el, el papel de la universidad de Cuyo eh, rectora de esta actividad, porque bueno, era una actividad que estaba... Sí, sí, claro. Era eh, una actividad física eh, obligatoria dentro... Eh, para todos los estudiantes de distintas carreras y distintos años. De hecho, por ejemplo, Lucía Massman quien eh, murió en la madrugada de hoy, era estudiante de ciencias económicas de primer año y la otra joven que está internada en grave estado es María Eugenia Di Silvestro, que era estudiante de filosofía y letras de cuarto año. Digo, por esto para, para, para tener la referencia de que era una actividad para casi uh, todos los sí, alumnos sí, sí. De, Independientemente la de la Universidad de Cuyo. Ahora, el traslado de ellos era independiente. La información que se maneja es que eh, llegan en algún momento al Cerro Arco para allí realizar una caminata, no la suspendieron pese a las condiciones climáticas, ya cuando llegan al lugar empieza a llover, hay alerta de granizo, deciden regresar y allí en, en ese regreso es que la conductora de esta camioneta, otra estudiante, una joven de tan solo 19 años, le dice a los alumnos que estaban a pie, digamos, que no tenían forma de regresar más que caminando, que bueno, se subieran para poder bajar así hasta la universidad y así es que se suben eh, y se terminó ocupando esta camioneta por 16 alumnos en total, la mayoría de ellos lógicamente en la caja, no había otra forma de entrar en el vehículo y bueno, cuando la conductora pierde el dominio, ya lo dijimos ayer, está descartado que se la haya eh, explotado un neumático o que haya participado otro vehículo, eh, pierde el dominio, puede ser por eh, la, con, las condiciones del asfalto con la lluvia, eh, además por cómo está la banquina en, en esa zona del circuito del Chayao, termina volcando y justamente es Lucía Massman quien se va a terminar llevando la peor parte. Ayer hubo una conferencia de prensa al mediodía o en horas de la tarde de eh, las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo que dijeron que la actividad contaba con el seguro correspondiente, pero solamente la actividad, no el traslado que se hacía en forma independiente. De todas formas, que se abrió un sumario administrativo eh, interno para investigar justamente esta disciplina, más allá de que hay, ha habido quejas por parte de varios alumnos de la universidad, e incluso eh, de, los se familiares está, con, de algunos familiares de también. los familiares ¿no? también, muy incluso se está convocando a una manifestación eh, para eh, el, hoy día, las 4 el día de, de hoy, 1. a las 12, de a 12 las a 4 de la tarde, en la Rotonda de la Universidad Nacional de Cuyo. La convocatoria dice que es por el mal accionar de la institución frente al accidente eh, del día lunes con eh, los alumnos que participaban de la salida de actividad saludable obligatoria. Por otro lado, en el ámbito penal tenemos que decir que la conductora de la camioneta continúa aprendida, pero hoy la van a imputar y le van a dar la libertad. Nos han confirmado algunas fuentes judiciales. Eh, la imputación será ahora homicidio culposo y también lesiones eh, culposas. Es un delito escarcelable y por esto esta joven de 19 años va a quedar en libertad y bueno, seguirá avanzando la investigación en su contra.